Te saluda el profesor Mario Héctor bogel Gracias por participar de este encuentro. Hoy vamos a hablar de análisis FODA matemático. Quiero darte las gracias y en agradecimiento por participar de esta conferencia, voy a compartir una sorpresa de alto impacto y de máxima utilidad profesional. Si tú eres consultor, docente, profesional y utilizas o te interesa utilizar un software en la nube para hacer conferencias cursos pregrabados y reuniones web como las que yo utilizo accedes a este software en esta dirección bit.ly barra y pagas únicamente 17 dólares no hay tarifas mensuales pagas una vez y lo usas para siempre este software tiene una característica, tiempo ilimitado. No, no tienes eventos de 45 minutos, pueden durar horas y hasta mil participantes. Este es el software que yo utilizo para realizar mis conferencias. Bueno, ahora sí entremos al tema de hoy. Hay una agenda que he preparado. Primero, hay un problema que presenta el FODA clásico o tradicional que no conforma a muchos profesionales. Segundo, hay una solución que está dada por el nacimiento del análisis FODA matemático. Hay una metodología, tiene siete pasos, que los voy a presentar en el día de hoy. Y por último, te quiero comentar que he elaborado un análisis matemático Foda matemático en un ebook que tiene 80 páginas. El primer punto a desarrollar es el problema que genera el Foda clásico o tradicional que no conforma a muchos profesionales. Un problema está dado en la lista, en la elaboración de la lista, otro en el sistema de análisis y última es que no conforman muchos por ser 100% subjetivo. La lista que permite elaborar las amenazas, fortalezas, debilidades, oportunidades, se le solicita generalmente a los gerentes, a los colaboradores, que informen cuáles son las fortalezas y debilidades. A muy pocos gerentes y muy pocos colaboradores les agrada informar sus propias debilidades. Se informan generalmente fortalezas genéricas, que son las que tienen la mayoría de las empresas. Somos líderes, nuestra empresa está fundada hace tantos años, vendemos productos de calidad. Estas no son fortalezas específicas. Si tú entras a Google, como hice yo antes de dictar esta conferencia, y escribes Foda, vas a ver que... El 90% de las listas son genéricas, no son fortalezas ni debilidades específicas, ni profundas. El sistema. Yo he leído este libro, y tal vez ustedes también, que es Ludwig von Berthalanfi, un austríaco, biólogo, que escribió el libro Teoría General de los Sistemas. En este libro yo extraje, entre muchos conceptos, este que me impactó. La cualidad esencial de un sistema está dada por la interconexión de las partes que lo componen. El universo es un sistema, el cuerpo humano es un sistema, la empresa es un sistema y el FODA es un subsistema de la empresa. Pero el FODA clásico tradicional no lo reconoce. No reconoce que la empresa sea un sistema. Por eso, este método propone sacar, extraer dos elementos del sistema. Por ejemplo, una fortaleza y una oportunidad para crear un objetivo. El Foda clásico no reconoce el principio científico que presenta la teoría general de los sistemas. La subjetividad... A la mayoría de los profesionales no les agrada unir por que les agradan las palabras, por consenso del brainstorming, sin base científica, sin ninguna base matemática. Uniendo de esta manera dos elementos, se deja librado a su suerte el futuro de una empresa. Si el director o el presidente de la empresa preguntara ¿Por qué unieron estos dos? ¿Cuáles son las respuestas que hay? Bueno, generalmente no hay respuestas serias ni profesionales. Bueno, porque todos estuvimos de acuerdo, o porque lo ordenó el gerente general. Para hacer este análisis FODA, no hace falta ser profesional. Cualquier persona lo puede hacer. Segundo tema. La solución que presenta el análisis FODA matemático. Bueno, te voy a hablar del nacimiento de la idea. Para, yo estoy influido por el doctor Robert Kaplan, por Ludwig Bomber-Dalanfi, que reciente lo nombré, y por Edgar Morin. En Harvard, en Estados Unidos, el doctor Robert Kaplan desarrolla el Balance Core yo tuve en el año 2000 el honor de estudiar y de formarme personalmente con el doctor Kaplan y ahí comencé a tomar conciencia de la importancia de un FODA matemático. Esta importancia quedó ratificada cuando leí la obra de la teoría general de los sistemas que me transmitió el concepto que antes comente que la cualidad esencial de un sistema está dada por la interconexión de las partes que lo componen. O sea, dentro del FODA hay que hacer el análisis, no sacando elementos del FODA. Ahí comprendí que tenía que analizar el FODA de una forma sistémica. Y por último, la lectura y relectura de las ideas de Edgar Morin y de otros autores a mí me llevó a comprender la importancia del enfoque sistémico cibernético en el pensamiento complejo y en la generalización de los sistemas. Aquí es donde entonces yo cierro estos conceptos y doy nacimiento a los siete pasos para aplicar el FODA matemático. Estos siete pasos yo los desarrollo en 60 horas, ya hace muchos años, en... Eh, entrenamientos, ya he formado a más de 700 profesionales, que hoy están divulgando en toda América Latina, también en España, y en Portugal, y en Brasil, estos conceptos del FODA este, sistémico del cual vamos a hablar hoy, el análisis FODA matemático. Bueno, voy a sintetizar estas 60 horas en, en una hora, haremos lo posible para marcar los conceptos principales. Quiero contarte que esta misma conferencia la voy a volver a brindar, igual que hoy, el martes 6 de julio a las 7 de la noche, 7 pm. El link para acceder, a lo mejor tú tienes un amigo, un colega que le interese, es bit.ly barra confe 67. Si tienes alguna persona en tu empresa o algún colega, algún cliente que quiera participar... Le, le compartes esta dirección y, bueno, yo me encontraré con él. Vamos ahora a presentar la metodología en siete pasos, aplicable en forma rápida y sencilla. El paso primero es acceder a las cuatro fuentes serias y objetivas que permitan definir variables o elementos endógenos y exógenos para comenzar un análisis profundo, no alcanza entonces, como vimos antes, las opiniones de gerentes y de colaboradores, ya que pueden ser superficiales o genéricas. Esta es la opinión de esos gerentes y colaboradores que son superficiales y, gerentes y genéricas, la importante es lo que está dentro. Y esto surge a partir de cuatro fuentes que yo desde... Eh, le agradezco al doctor Kaplan que me las ha facilitado hace tantos años y que las voy a compartir con mucho gusto eh, con todos ustedes. Son las fuentes que permiten llegar a las verdaderas fortalezas y a las verdaderas oportunidades. En este ebook de 80 páginas, más de 10 páginas, mira la importancia que le he dado, eh, dediqué a este tema en el ebook. Paso 2, crear una matriz de apareamiento matemático para enfrentar las variables o los elementos que permitan comenzar a realizar el análisis FODA matemático. Eh, aquí estamos viendo el apareamiento de FO, fortalezas con oportunidades. Podríamos haber visto FA, fortalezas con amenaza, DO, debilidades con oportunidades y DA, debilidades con amenaza). El paso tercero es seleccionar un método de investigación científica, de indagación, con el objetivo de desarrollar el conocimiento para valorar cuál es el nivel de impacto de cada enfrentamiento, de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. También varias páginas le dedico a este tema en el ebook. Aquí estamos viendo un apareamiento matemático a través del método de investigación científica que yo eh, recomiendo en este ebook. El paso cuarto es crear un instrumento para registrar la valoración de cada enfrentamiento para medir su nivel de impacto. Bueno, he creado para esto un software web que me facilita en forma muy muy rápida poder eh, realizar el análisis FODA matemático de una universidad, de un hospital, de una organización pública, de una empresa comercial, etc. El paso quinto, analizar los resultados obtenidos a través de la valoración de cada enfrentamiento en los cuatro cuadrantes que genera el análisis FODA matemático. Bueno, y aquí estamos viendo cuatro cuadrantes con los resultados ...del FODA matemático. El paso sexto es determinar el balance estratégico... ...de los cuatro cuadrantes eh, del FODA matemático... ...que se hace también a nivel matemático. Y el paso séptimo es identificar matemáticamente... ...cuál es la estrategia óptima... ...para emitir conclusiones en cada uno de los cuadrantes... ...del FODA matemático para una adecuada toma de decisiones y poder crear objetivos óptimos. Entonces, este cuadro sale automáticamente y en forma matemática para definir cuál es, cuál es el cuadrante que permite crear la estrategia, en este caso la estrategia mini-mini, que surge por el resultado logrado anteriormente. Esta estrategia DA, debilidad, amenaza, mini, mini, es una estrategia de supervivencia. Este tipo de estrategias son las más complicadas porque se utilizan para minimizar debilidades y amenazas. Por eso el concepto minimizar, minimizar. Aquí el problema es que hay que hacer frente a amenazas externas que se ven reforzadas por debilidades internas que no ofrecen resistencia. Algunas decisiones para crear verdaderos objetivos. Bueno, este es un, lo que estoy mostrando es un caso real, solo que en el caso real habían 18 fortalezas, 23 debilidades, 11 oportunidades y 9 amenazas, pero yo aquí solamente he extraído cuatro fortalezas, cuatro debilidades, cuatro oportunidades y cuatro amenazas para que ustedes puedan ver sintetizados los cuadros. Eh, en el caso que venimos mostrando, eh, se decidió unir una fortaleza, amplia expertise en general locales, porque fue la que eh, obtuvo un amplio valor, con una oportunidad agregar nuevos productos que no venden los, eh, los competidores, que también obtuvo un alto puntaje eh, matemático. O sea, en lugar de elegir al azar, porque me gusta, porque todos estamos de acuerdo, porque me lo dijo el gerente general, estamos uniendo ahora variables en base a que, las que matemáticamente el sistema nos está informando que son las más importantes que requiere el sistema con estas se pueden crear verdaderos objetivos potenciar todas las fortalezas porque hay que hacer un frente a una amenaza están ingresando nuevos competidores en el mercado y esto tiene un puntaje muy alto esto tiene que hacer que la empresa se ponga en marcha para contrarrestar esta fuerza de amenaza y en esta empresa se decidió potenciar todas las fortalezas es decir, se analizaron si, sí, tal como se dijo en el análisis, que eran fortalezas poderosas, lo son en la realidad. Priorizar, transformar esta debilidad. Se encontró que había una debilidad que decía, tenemos menos recursos financieros. Entonces, se, el gerente general ordenó transformar esta debilidad en una fortaleza. ¿Por qué? Porque esta debilidad es muy importante y hay que actuar sobre ella para poder aprovechar la oportunidad que también surgió, que es la de alquilar locales grandes, que es una característica de esta empresa y que tiene un muy alto valor en el sistema. Y también hace falta tener recursos para poder frenar esta amenaza, que están ingresando nuevos competidores. Entonces se requieren recursos financieros para potenciar esas fortalezas que antes habíamos dicho. Toda esta información no puede salir nunca de un FODA clásico tradicional, si sale de este análisis FODA matemático. Si quieren información del ebook del cual yo vengo hablando, pueden copiar esta dirección y entrar a, a buscar esa información. Es bit.ly, fíjense que es I l I y barra FODA 10. Ahí lo tienen, copien esa dirección si les interesa ver el e-book, de 80 páginas, y pueden entrar a consultarlo. Si quieren recibir la grabación de esta conferencia, ya no hace falta, porque ya la estoy dando ahora en este mismo instante. Veamos algunos usos y aplicaciones del de análisis FODA matemático. ¿Cuál es matemáticamente la oportunidad que más valor aporta a la organización? ¿Para qué? Para convertirla en un verdadero objetivo. Y la respuesta matemática nos la da el análisis FODA matemático. ¿Se acuerdan que el paso séptimo es emitir conclusiones en cada uno de los cuadrantes del FODA matemático para una adecuada toma de decisiones en los objetivos a crear? Bueno, acá está. Observen, en el enfrentamiento de fortalezas con oportunidades... En este apareamiento matemático hemos descubierto que la oportunidad más importante, vean ustedes los valores, es la de incorporar productos importados que no ofrecen los competidores. Habían varias oportunidades, sin embargo la más importante fue esta. Esto no sale con el FODA clásico, esto no sale con el FODA tradicional. ¿Cuál es matemáticamente la oportunidad que menos valor aporta a la organización? ¿Para qué? Para no invertir recursos en ella. Bueno, aquí está. Estamos viendo todas las oportunidades y observen que la que menos valor aporta son las dos centrales, que ambas ...tienen como valor 3.88. La que está en primer lugar es la más importante que ya vimos antes. ¿Cuál es matemáticamente la fortaleza... ...que más impulsa el logro de las oportunidades? ¿Para qué? Bueno, ya sabemos, para crear objetivos. Bueno, si ustedes miran acá... ...en el enfrentamiento, en el apareamiento matemático... Vemos que el tener una alta experiencia en gerenciar locales grandes, que es lo que caracteriza a esta empresa, es la fortaleza más importante que tiene esta organización. ¿Cuál es matemáticamente la amenaza que más puede dañar a la empresa para crear un verdadero objetivo de defensa? Colegas, esto no sale del Foda clásico. Esto no sale en el análisis de las simples ponderaciones. Aquí la estamos viendo. La amenaza que más puede dañar en este momento a la empresa, punto 6.65 de impacto, es que están ingresando nuevos competidores con más capital. ¿Cuál es matemáticamente la debilidad? Que prioritariamente debe ser transformada en fortaleza para apoyar el logro de oportunidades y enfrentar amenazas. Aquí la tienes. La debilidad es menos recursos financieros que la competencia. Ya la habíamos visto antes. Observen. Tiene un valor promedio de 6.15 para enfrentar a las oportunidades y un valor de 6.30 promedio para enfrentar a las amenazas. Entonces, podemos conocer matemáticamente qué fortaleza es la que más nos ayuda, cuál es la que menos valor da. ¿Para qué sirve saber qué fortaleza es la que menos valor aporta?, para reemplazarla, para ver que en nuestro listado hemos creado, agregado una fortaleza genérica que no nos ayuda para nada. Puede ser bonita, puede estar con palabras muy agradables, somos una empresa creada hace 50 años, somos líderes, pero no nos ayuda ni para enfrentar oportunidades ni para frenar amenazas. Hemos visto cuáles son las debilidades que más ayudan para Lograr una oportunidad o frenar una amenaza. Y también hemos visto las debilidades que no ayudan para nada. Nuevamente, debe tratarse de una debilidad genérica mal definida. Habrá que reemplazarla. Hemos visto qué oportunidades son las más importantes. ¿A cuáles debemos invertirle recursos? Y también hemos visto cuál es la amenaza más fuerte. Y todo esto con sustento matemático. ¿Qué opinas? ¿Crees que la alta dirección de una empresa podría recibir, resultarle útil recibir este tipo de reportes de análisis FODA matemático? ¿Qué opinas? ¿Para qué crees que le sería útil a la alta dirección tener esta información? ¿Has observado alguna diferencia entre el análisis FODA matemático versus el análisis que se realiza utilizando el FODA clásico o el FODA tradicional? ¿Qué diferencia notaste? Mira, voy a compartirte algunos correos electrónicos que he estado recibiendo estos días de personas que han accedido al ebook. Este ingeniero, Felipe de los Santos Cuevas Hermosilla, de Guadalajara, México, me dice, le escribe el ingeniero Felipe de los Santos Cuevas Hermosillo, quiero expresarle que el ebook presenta indicaciones muy concretas para desarrollar el análisis foda matemático. Creía que iba a ser más complicado. Me agradaron las cuatro fuentes para descubrir de un modo objetivo ¿Cuáles son las verdaderas fortalezas y debilidades de la empresa sin tener necesidad de preguntárselo a los colaboradores y gerentes? Seguí como usted indicó los siete pasos de la metodología y logré llegar matemáticamente a la estrategia óptima para crear correctos objetivos muy diferentes a los que existían en la empresa. Le aseguro que valió la pena. Este es otro que me envía, ¿quién? Eh, licenciada Esther Viñas de Goizueta, de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, Argentina, mi tierra. Dice, doctor Mario vogel bueno, es Vogel sin la U. <ríe> Muchas gracias, profesor Vogel, acá lo escribe bien, por elaborar este e-book. Siguiendo los pasos de la metodología, ya realicé el FODA matemático de mi empresa y se lo presenté al gerente general, de quien recibí una calurosa felicitación. Le estoy muy reconocida y me encanta lo sencillo que se realiza este análisis. Bueno, estos dos colegas han accedido al ebook y a partir del e-book hicieron su, su labor. ¿no? Si tú eres docente, mi propuesta es que te actualices y que aporte más valor a tus alumnos. Al hacerlo vas a ayudar a diferenciar a tu universidad de las que aún siguen enseñando el modelo FODA tradicional. Si eres consultor o consultora, sorprende a tus clientes. Ayúdalos a crear verdaderos objetivos que les ayuden a mejorar realmente gracias a tu aporte. Si eres gerente o colaborador, destácate en tu empresa. Muestra cómo tú puedes ayudar a crear los verdaderos objetivos que impulsarán el crecimiento. Realiza el análisis FODA matemático de compras, el análisis FODA matemático de ventas, el análisis FODA matemático de la gerencia general, el análisis FODA matemático de producción, el análisis FODA matemático de toda la empresa. Te voy a dar un pequeño resumen del análisis FODA matemático. El FODA clásico daña a una empresa, es 100% subjetivo. El análisis FODA matemático recurre a cuatro fuentes para listar los verdaderos elementos del FODA. Aplica metodología de investigación científica para indagación de las valoraciones de cada apareamiento matemático. La ejecución se hace en siete pasos. Paso a paso la metodología ayuda a realizar un análisis completo, serio y profesional. La estrategia óptima matemáticamente se define. ¿Cuál es la estrategia a aplicar para la creación de verdaderos objetivos? Si quieres recibir la grabación de esta conferencia, no, esto ya la tienes ahora acá. Si tienes papel y lápiz, toma nota o toma foto en tu celular, voy a compartir URLs. Esta misma conferencia la voy a brindar nuevamente el 6 de julio a las 7 de la tarde, hora de Colombia, hora de Ecuador, hora de Perú. La dirección para entrar es bit.ly barra confe 67. Copia la URL y compártela a tus colegas, amigos, tal vez les interese ver esta conferencia. Si quieres información del ebook, copia y pega esta dirección: bit.ly barra foda10. Si eres consultor, si eres docente, si eres profesional, puedes utilizar el mismo software que uso yo para dictar conferencias, cursos pregrabados y reuniones web. A este software se, se accede en esta dirección, bit.ly barra webconf. Hay un solo pago para tener este software, únicamente, no hay otro, 17 dólares. No hay tarifas mensuales. Yo antes con Zoom pagaba 15 dólares por mes y cuando quería una, una extensión a 500 participantes tenía que pagar 50 dólares más. Ya no pagó nada, solo 17 dólares una única vez, nunca más pagué nada y no tengo ningún tipo de limitación, no son eventos de 45 minutos. Yo puedo tener una conferencia de 4 de 5 horas y, y hasta mil participantes. Esto de la inteligencia artificial está cambiando el mundo y permite que un docente, que un profesional, que una empresa tenga diálogos, uno, reuniones web uno a uno con sus clientes y mira a qué bajo costo. Bueno amigos, muchas gracias. Gracias por haber participado de, esta, de este espacio y espero que puedan aprovechar el... La conferencia, puedan aprovechar el conocimiento. Ahí está el análisis Foda Matemático, el ebook, bit.ly barra Foda10, si desean aplicar esta metodología en su organización. De mi parte, agradecerles y hasta la próxima. Gracias.